Bienvenidos a este tutorial sobre contrastes no paramétricos de hipótesis estadísticas. En este tutorial vamos a hablar primero de la introducción a los contrastes no paramétricos frente a lo que ya vimos que eran contrastes paramétricos. A continuación hablaremos de los contrastes de bondad de ajuste, de los contrastes de homogeneidad e independencia y por último aplicaremos todos estos conceptos a un ejercicio práctico basado en en los datos del padrón de habitantes. En concreto, realizaremos un contraste de bondad de ajuste y un contraste de independencia. En contrastes paramétricos suponíamos que la variable seguía una distribución de probabilidad determinada, por ejemplo, una normal, y lo que desconocíamos y sobre lo que hacíamos afirmaciones era sobre los parámetros desconocidos de la población. Por ejemplo, un contraste sobre la media o un contraste sobre la varianza o un contraste sobre diferencia de medias. Sin embargo, cuando no se hacen hipótesis previas sobre el modelo de distribución de probabilidad y lo que realmente interesa es estudiar si la variable aleatoria sigue o no un determinado modelo de distribución de probabilidad, hablaremos de contrastes de bondad de ajuste. También se usarán contrastes no paramétricos cuando lo que se desea es estudiar, por ejemplo, si dos atributos eh, estudiados sobre una misma población, por ejemplo, sexo y edad, pueden ser considerados independientes eh, a través de los contrastes de independencia. O también utilizaremos este tipo de contrastes no paramétricos cuando lo que pretendemos estudiar es si dos o más muestras independientes se han obtenido de la misma población. Hablamos entonces de contrastes de homogeneidad. Empezaremos con el contraste de bondad de ajuste. Existen dos situaciones, el supuesto en el que se conocen los parámetros y la hipótesis que hacemos es que en la función de distribución o el modelo de distribución de la variable sigue un determinado modelo de distribución de probabilidad, frente a la alternativa de que la función de distribución no sigue ese modelo de probabilidad. Eh, por ejemplo, la variable se distribuye como una normal con parámetros conocidos. Igual que en contrastes paramétricos, buscaremos un estadístico de contraste que lo que pretende es comparar y valorar la discrepancia entre lo que se observa en una muestra con lo que dice la hipótesis nula. En este caso, lo que se observa en una muestra sería la frecuencia y lo que dice la hipótesis nula sería la frecuencia esperada si la variable realmente siguiera el modelo de distribución indicado en la hipótesis nula. Como estas diferencias, unas van a ser positivas y otras negativas, las elevamos al cuadrado y para que el estadístico tenga una distribución conocida bajo hipótesis nula cierta, Finalmente tendremos que poner esta expresión que es un estadístico que asintóticamente se distribuye como un h cuadrado con r menos un grados de libertad. Hay que destacar que n sub i es la frecuencia observada, la que vendría dada por la muestra. p sub i sería la probabilidad en el supuesto de que siga el modelo teórico y n por p sub i sería la frecuencia esperada. r es el número de intervalos que consideramos y eh, para que la distribución realmente siga un h cuadrado como es asintótica, debemos de verificar que no haya ninguna frecuencia esperada n por p sub i menor que 5. En ese caso, si hubiera alguna frecuencia esperada menor que 5, la solución sería agrupar en intervalos más grandes. El procedimiento del contraste va a ser el mismo. Tenemos el estadístico de contraste, el valor del estadístico para una muestra concreta y Comprobaríamos la región crítica, eh, que en este caso, al ser diferencias positivas y grandes, va a estar a la derecha. Y en base a la evidencia de una muestra, decidiremos si el modelo de distribución de la variable se ajusta al modelo teórico que indicábamos por ejemplo, una normal con ciertos parámetros. Sin embargo, cuando no se conocen los parámetros hay que estimarlos con alguno de los procedimientos de estimación que ya conocemos, por ejemplo, el de máxima verosimilitud. la hipótesis nula y alternativa que hacemos será la misma, la función de distribución sigue un determinado modelo, frente a es distinto, lo que pasa es que el estadístico de contraste sigue siendo el mismo, la distribución asintótica también es un h cuadrado, en lo que cambia es en el número de grados de libertad que ahora se reduce en tantos como parámetros haya que estimar. Eh, vamos a ver un ejemplo Basado en las cifras del padrón de habitantes para la ciudad de León, como sabemos eh, está compuesta por 497.799 según los datos del INE y tomamos una muestra de tamaño 500 y lo que nos preguntamos es si la variable edad sigue una distribución normal. De una manera y Además, como conocemos los parámetros de la población, en este caso lo que nos preguntamos es si la variable sigue una distribución normal con media 46 y desviación típica 23,3. De una manera gráfica e intuitiva se trataría de comparar la probabilidad que correspondería según el modelo de una normal, que sería el área por debajo de la curva, con la probabilidad o el área eh, que recogeríamos en el histograma o representación gráfica de los valores de la muestra para el, el tamaño 500. Eh, cuanta más discrepancias haya, más tenderemos a rechazar la hipótesis nula y lo que hacemos es, con el estadístico de contraste, valorar la magnitud de las discrepancias. De una manera práctica, para hacer el cálculo del estadístico de contraste, deberemos tener en cuenta eh, los intervalos en los que dividimos la variable edad, en este caso de 0 a 5, de 5 a 10 y así sucesivamente hasta más de 85 años. En total tenemos 18 intervalos. La distribución de la muestra de tamaño 500 nos diría que entre 0 y 5 años hay un total de 18 personas. Pero compararíamos esta frecuencia observada en la muestra con la teórica que correspondería si efectivamente la variable siguiese una normal con media 46 y desviación típica 23,3. Buscando por tablas la probabilidad en una normal de esas características de estar entre 0 y 5 sería, o por debajo de 5, sería de 0,039. Esta sería la probabilidad de ese intervalo, pero el número esperado sería la probabilidad de ese intervalo multiplicado por el tamaño muestral, n por psi por p sub i, perdón, que sería 19,61. A continuación, tendríamos que calcular el valor del estadístico de contraste, es decir, tendríamos que restarle n sub i menos n por p sub i, elevar esas diferencias al cuadrado y dividirlo por n por p sub i. Esto lo haríamos para todos los intervalos y obtenemos el valor del estadístico de contraste eh, o el valor experimental. Para tomar la decisión necesitamos comparar el valor del estadístico de contraste con la región crítica. Eh, como el estadístico de contraste está formado por sumas de cuadrados, cuanto más grande sea el estadístico de contraste, más tenderemos a rechazar la hipótesis nula. Por tanto, la forma de la región crítica está a la derecha y estará, según el nivel de significación, habrá que buscar por tablas en un chi cuadrado de 18 menos un grado de libertad, el valor que me deja una probabilidad de 0,05 por encima, que sería en este caso 27, 587. Como el valor del estadístico es mayor que el valor por tablas, rechazamos la hipótesis nula y decimos, por tanto, que no hay evidencia suficiente para mantener que se trata de una distribución normal con esos parámetros. Si el contraste lo hiciéramos al 1% tendríamos que buscar por tablas el valor que en un chi cuadrado de 17 grados de libertad me deja por encima una probabilidad del 1%. También comparando 48,58 es mayor que 33,409 y por tanto rechazo la hipótesis nula. Pero es más adecuado todavía calcular el p-valor que nos indica la fuerza de la evidencia en contra de la hipótesis nula. Calcularíamos el p-valor como la probabilidad que hay en un h cuadrado con 17 grados de libertad de obtener un valor experimental mayor que el observado, es decir, una probabilidad de que un h cuadrado con 17 grados de libertad sea mayor que 48,587, buscando por tablas o utilizando programas informáticos para poder calcular esta probabilidad esta probabilidad es 0,000 por tanto a cualquier nivel de significación rechazamos la hipótesis nula de que la variable se ajusta a una normal con parámetros 46 y 23,3 si no hubiéramos conocido los parámetros Habría que haberlos estimado y los grados de libertad ya no serían 18, sino que, como habríamos tenido que estimar la media y la varianza, se reducirían en dos grados de libertad y serían 16 grados de libertad. Y, y además cambiarían las frecuencias teóricas, puesto que eh, buscaríamos por tablas de una normal con los parámetros que resulten de la estimación. Esta sería la filosofía que hay detrás del contraste de bondad de ajuste, que en el fondo se trata de comparar frecuencias observadas con frecuencias teóricas, o lo que dice la muestra con lo que dice la hipótesis nula. Evidencia suficientemente grande nos llevan a rechazar la hipótesis nula. Veamos ahora otro tipo de contrastes eh, no paramétricos, en este caso el contraste de independencia. La hipótesis nula es que, Dos variables, medidas sobre una misma población, son independientes o no están relacionadas. El estadístico de contraste que utilizamos se parece mucho al que acabamos de ver, solamente que en este caso comparamos frecuencias observadas, n sub ij, con frecuencias teóricas, ni punto por n punto j al cuadrado dividido por n. La idea que tenemos es que si las variables fueran independientes se debería de cumplir la condición necesaria y de, suficiente de independencia que indica que la distribución conjunta se obtiene como producto de las marginales partido por n. Y de nuevo, comparamos la observada con la esperada las diferencias unas veces van a ser negativas y otras positivas, por lo tanto elevamos al cuadrado y para que el estadístico de contraste siga una distribución asintáticamente como un h cuadrado, esta sería la expresión final, donde desde 1 hasta s sería para todas las filas, desde 1 hasta r sería para todas las columnas y eh, r es el número de filas, s es el número de columnas esta sería la frecuencia conjunta y estas serían las correspondientes marginales y este sería el tamaño de la muestra. De nuevo, la aproximación es asintótica y es válida si no hay un número de celdas grande con unas frecuencias esperadas menores que 5. Si fuera así, de nuevo tenderíamos a agrupar celdas para permitir que se cumplan las condiciones de aproximación asintótica y la forma de la región crítica de nuevo va a estar a la derecha porque valores grandes del estadístico me llevarían a rechazar la hipótesis nula. Como de grandes lo buscaremos haciendo uso del nivel de significación o alternativamente calculando el p-valor y comparándolo con el nivel de significación. Veamos un ejemplo de nuevo basado en el padrón de habitantes. Eh, teníamos una población formada de, por 497.799 personas, tomamos dos muestras aleatorias de tamaño 500 y me pregunto si la variable edad sigue una distribución normal, es decir, si son independientes la estructura de edades según el sexo. Eh, en Aquí tendríamos los datos en el que en fila representaríamos la edad y en columna representaríamos el sexo. Tengo un total de 500 personas y analizo de ellas si son hombres o si son mujeres. Usando la muestra 1, calcularíamos el valor del estadístico de contraste. Por ejemplo, el valor observado sería 13 en el subij y el teórico en el supuesto de independencia sería el, la correspondiente marginal 18 por 274, dividido por 500, es decir, el valor que le correspondería si realmente se cumpliera la condición necesaria y suficiente de independencia. Elevamos al cuadrado, dividimos por esta expresión, sumamos para todos los posibles valores de la tabla, para todas las celdas, y obtenemos el valor del estadístico de contraste. En este caso, el valor del estadístico de contraste es 28,164, y tengo 17 grados de libertad, que sería... 2 menos 1 por 18 menos 1, 17 grados de libertad, buscaría por tablas o bien calcularía el correspondiente p-valor. El p-valor sería la probabilidad que en un h cuadrado con 17 grados de libertad hay de estar por encima de 28,164, que en este caso vale 0,043. Por tanto, al 5% de significación rechazo la hipótesis nula porque el p-valor es más pequeño que el nivel de significación. Sin embargo, al 1% de significación no se podría rechazar esa hipótesis nula porque 0,04 es mayor que el nivel de significación. Por tanto, una vez más, Ponemos de manifiesto que no solo se trata de tomar una decisión de aceptar o rechazar, sino también es importante acompañarla de a qué nivel de significación se está realizando ese rechazo. Por eso el p-valor es más fácil de interpretar y no necesito ir a buscar por tablas para construir la región crítica y la región de aceptación. Pasamos ahora al último tipo de contrastes de no paramétricos, que es el de homogeneidad. El procedimiento de cálculo y la construcción del intervalo es el mismo, sin embargo, lo que varía es la hipótesis nula. Aquí, la hipótesis nula que se hace es varias muestras tomadas independientemente proceden de la misma población, hipótesis nula, frente a la alternativa, no proceden de la misma población. Eh, la estructura del contraste es igual, porque en el fondo, si proceden de la misma población, la proporción de individuos de... Una categoría es la misma sea cual sea la muestra de la que se ha obtenido y, y por lo tanto se traduce en que son las mismas condiciones que valorábamos en la independencia. Los resultados eh, y la interpretación sería exactamente eh, el mismo, es decir, el procedimiento tendría que calcular el valor del estadístico, calcular el p-valor, o construir la región crítica y región de aceptación, que también estaría a la derecha, valores grandes del estadístico me llevarían a rechazar la hipótesis nula y por tanto en este caso diríamos que si rechazo la hipótesis nula no podemos afirmar que las muestras se hayan tomado de una misma población. Gracias por el interés y espero que este tutorial os haya sido de utilidad.